Hola, muy buenas y bienvenidos sin más gaming a este Spyro de Reineid Trilogy Estábamos dejando hechiceros atrás Vamos a volver a meternos Tendréis por aquí el botón de like, darle me gusta al vídeo, ¿vale? si queréis Si no, no, me da igual eh, Y bueno, estábamos dejando hechiceros para pasar ya al mundo de creadores de bestias Creo que nos habíamos quedado... En esa parte y bueno, vamos a continuar porque este mundo está terminado. Eh, hechiceros lo terminamos. Y bueno, deciros, vale, que aquí están. Todo perfecto. Hecho. Vale. Y decidiros que los vídeos ahora los haré más cortos. Porque los mundos también serán más.. <coughs> Habrá más mundos. Como. Habrá más. Más. Me voy a caer porque por ahí Tenía que haber ido por atrás ¿no? Porque Los mundos habrá más, más Habrá cada vez habrá más, habrá más Habrá más niveles diferentes Serán más grandes los mundos Y bueno, eso ocupará pues Digamos Eso Eso hará más no ¿Es que por aquí? No, es por aquí no es ahora más llevadero pues dos minutos y yo creo que a lo mejor tampoco tengo que hacer vídeos tan largos. Así que bueno, pues vamos a buscar al, al explorador, porque ya estamos en el.. Oh, ya en el final, ahí, ahí, para pasar al. Me parece último y.. último y tercer mundo. Y bueno. Pues, ahora iremos viendo qué tal se nos da. Vale, espérate que me no organice Porque yo no sé... Vale, es arriba. Ok, ok, ok. Ya decía yo. Vale, vale. Vale, hay que ir por aquí. Porque Se han reconocido otra vez todos los enemigos. Vale, ya decía yo. Eso. Y bueno, pues nos vamos a la tierra de... De creadores de bestias. Así que vamos allá. Gracias, Spyro, por recuperar tantos de nuestros huevos de dragón. Sube a bordo al mundo de los creadores de bestias. ¿Te gustaría ir? Vamos para allá, O sea, vaya, al, al mundo tierra de, de, los creadores de, de, de los creadores de bestias Entramos con 5.500 gemas Y bueno, este mundo también es algo peculiar y algo difícil también, ¿eh? Porque ya lo jugué Es el último nivel que he jugado y creo... Bueno, creo que es el último nivel que he jugado hasta ahora Creo que es el último que hay y el último de todos, son, tenemos 46 dragones y 11 vidas. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Empezamos el nivel con 2 dragones. Empezamos el nivel ahí con, con, como os decía, con 46 dragones, 12 huevos y 11 vidas vamos allá Vas a dar bien aquí la vuelta porque siempre <coughs> siempre nos viene el maleficio como el maleficio el como no lo he la mala suerte de que, nos habíamos, de que nos habíamos dejado alguna gema por ahí. Bueno, abrimos dragón ya. ¡Bruno! Genastican North está convirtiendo el pantano en un vertedero electrificado. Ay, antes era precioso. Seguro que sí vale ahí tenemos ya 47 perfecto los niveles exteriores aquí también tienen su, su causa en ¿eh? su pista esto hay que tener cuidado cuidado con los jabalís un poco difíciles es todo de todos de... hay que darle fuego Y bueno, ya estamos viendo los niveles exteriores poco a poco. Hay un nivel exterior aquí que cuesta muchísimo, que me costó pasar de un mundo. Y bueno, vamos a, vamos a continuar por aquí. Coger todas, todas, todas, todas, absolutamente todas las gemas que veamos. Y si es por aquí detrás. Casetas. Yo no sé si. Eso es que había una gema ahí. Y aquí yo no sé qué. Si hay logro. Eh, supuestamente. Vale. Aldea fortificada. Y Nastignor. Aldea fortificada. Vale. Sin daño por electricidad en el suelo. Vale. Vale, pues eso, yo no sé, bueno, quedando nivel interior, porque aquí no, aquí estamos en creadores de bestias, claro, eso es así. Y ya tenemos el cofre de la llave, tenemos una vida que hace 13 vidas, abrimos por aquí todo esto. Perfecto. Esta cabeza de metal. Vale, aquí hay que tener cuidadito, ¿eh? Ahí está. vale, este igual un poco de sugerito ahí perfecto muy bien vale ahí está el explorador para llevarnos al siguiente a la siguiente al siguiente mundo si sí hay y yo creo que son cuatro mundos aunque creo que queda alguno por ahí, pero bueno queda uno lo siento mucho por los dragones, me sentiré un poco. Sí, sí. Sí, tengo que rescatar todo. Yo lo sé. A, vale, a veces las setas también tienen vida, ¿vale? Algo así, sea, pues lo dejo como sitio secreto. Bien. Vale, tenemos que irnos allí. Y allí tenemos otro dragón también vale, aldea fortificada hasta aquí vale, aquí está el logro eso nos quedaría ese el logro del Doctor sí que al final no intentamos hacer pero vamos muy bien en el tema de logro aquí yo no sé si algo sí algún... vale. vale, pues vamos a abrir a aquel de allí ya vamos a abrir a... Cletus tú, vamos a abrir. me alegro de verte, pero tengo que irme. Muy bien, ya hemos rescatado todos 48 dragones. Hacemos que por aquí. Ay. No lo he visto, no me lo he Vale, 178. Voy a pillar esto. vale, vamos a llevarlas ya a, los, a la 200 nos queda alguna por ahí pero esta es justo, sí perfecto. bien, 206 son 300 eh son 300 gemas, perfecto vamos aquí abajo aquí hay también una unas ropitas. y luego para subir es el mismo modo no esto es el vuelo final, vale. El vuelo está aquí, que lo sepamos, para el final. Y bueno, haremos esto por partes porque esto ya empieza a ser grande. Empiezan a ser puntos grandes. Y bueno, vas a hacer primero, vas a resumir un vídeo con la zona de fuera. Y los demás niveles, y así va a ir todo organizado. Vale, creo que había una zona había una zona por aquí ahí justo aquí. vale me falta una llave que creo que ya sé dónde está allí justo eso es. que nos va a ayudar a abrir este cofre de gemas que es el último que nos queda por aquí vale eh, no puedo ir por aquí falta puedo subirse vale, vamos a este tronco vamos aquí oh. 240 no, no, hay que hacerlo de detalle sí, sí, porque esto es alto. vale, en ese modo no pasa nada porque vamos aquí y llegamos a la tercera no, hay que llegar a la de arriba y cogemos ya no, es muy sencillo para ver este cárcel. vale estamos perfecto Justito. ahí tenemos ya la llave que nos va a ayudar a abrir el cofre ya nos vamos por aquí <coughs> perfecto llegamos justo y vamos a abrir ese cofre que hay aquí, que hay por aquí. Esto ya va a ser las 300. Ahí la tenemos, 300. Muy bien, pues ya tenemos la parte de fuera. Esta sería una. Ahora... Y vale vamos a seguir haciéndonos las partes la parte de fuera vale Vale, perfecto. Vamos para aquí. vale empezamos aldea fortificada y hay, que hacer, y hay que hacerse el logro de de que no te den en el suelo la electricidad vale entramos con 5800 gemas Vale, pues empezamos aquí en la aldea fortificada. Tenemos que ir con cuidado. Ahí está. Y tenemos que ir con mucho cuidado de que no nos den esto porque estos tienen por, lo menos, por decir, tienen por lo menos aquí, por decirlo así, el poder de la vara. Vale, sí. Mejor por aquí. ¿O no? No, no. Mejor no es por ahí. Vale, vamos a intentar dar la vuelta. Vamos a ir por el otro lado, a ver si le pillo al otro otra vez, vamos a ir por este lado a ver si le cogemos, vale, vale está, a ver, Vamos a irnos por aquí, vamos a tocar esto Estas son de aquí, perfecto Y son 400, eso es, ¿eh? sí Ahora, ahí está No, ha ah, pillado, que pena qué pena Ahora perfecto ahí, hay que tener cuidado con este vuelto aquí, y pare. Ahora Ahora. Vale. Espera que veamos el logro Sin daño por electricidad en el suelo Ah, en el suelo, vale Vale, vale, en el suelo Pero cuidado, eh. Epa, cuidado Vale, aquí hemos llegado Sin electricidad en el suelo Ahora Eso es, vale Cogemos vida Ya tenemos ahí 14 vidas otra vez Epa, Cuidado no me acuerdo de estos. No, están por aquí. A lo mejor por allí les puedo. A ver. No creo. No, porque esto es. A ver, espera. Ah, oh, sí, sí. Sí, porque esto va por aquí, y da la vuelta. Puedo... ¡Oh! Me he caído, qué pena. Qué pena, hombre, joder, ya empezamos, ya empezamos pronto a caernos, joder. Vale, ahora lo que nos van a dar estos es que dibujen vidas, vale. Perfecto, vamos por aquí, ¿no? Vale, eso es difícil. Yo creo que es el logro que ya me pienso que va a ser. Vale, vale, ya de este hora. Y ahora. No, no me ha dado tiempo ejecutarlos a la vez. Qué pena. ¡Qué pena! Vamos. Vale, ponnos bueno, estos que hacían aquí Creo que los había matado Vale, ahí tenemos el primer dragón Perfecto, del nivel Vamos a ver bien por aquí Vale, perfecto, pues vamos a ir a abrir Vamos a seguir abriendo ya Claude Ten cuidado, Spyro los Gnorks de por aquí han aprendido a usar la electricidad y duele un montón. Vale, pues aquí empieza el logro. 49 dragones. A ver si la otra vez. Vale. Ahí está. Vale, solo vamos a coger esto. Uy, aquel... Vale. pillarle ahora ahí está me ha salido muy buena la jugada ahora vale vale aquí hay uno ahí está a estos, a estos juguetes que van a caer ahí perfecto Me faltaría otro cohete que está ahí vale cuidado vale pero que no nos pille a la vez vale ahí vale, vamos para atrás que no nos pille bien uff uff uf. Aquí está muy difícil, eh, el asunto Pero claro, tenemos que ir por ahí ¿O puede ir por aquí? No, no, hay que ir por ahí A ver cómo lo cogemos Este tema, joder Vale, pasa de ahí Vale, vale ahora Perfecto ahí, cuidado Perfecto, es muy buena Vamos muy bien. Ya llegamos a, ser, a ver, Ya vamos a llegar a ser momento. Ahora, esto. Ahí está. Vamos a abrir aquí. Cipri. Buen trabajo, Spyro. Algún día podrás contarles a todos los dragones tus increíbles aventuras. Claro. Pero lo que de verdad quiero es salir de este pantano. Perfecto. Vamos a coger antes la vida por aquí. Serán 14 vidas porque hemos perdido alguna. Vale, quedar a, a esta. Vamos a pillar este. ¡No! Ahí, coño. Ahí Vale, menos mal que voy bien Vale, vamos a empezar a subir aquí Y vamos allá Ahí, perfecto. Bueno, este también. Muy buena. Vale. A ver cómo vamos a este. Ahora creo. Corre. Ya no, ya no lo hago. ¿Eh? Me queda uno. Vale, pues no lo podía hacer. Ya lo haré. O quedado alguno, sí. Queda ese. Vale, vamos a este. Ahora... Pero no, no... Ah, bueno, pues sí, le hemos sacado el logro. Creí ¿Sí que no lo vas a sacar. Pues sí, le hemos sacado. Perfecto, vale. Perfecto, vale. 300 Muy buena. Vale, bien Ahora tenemos que ir Que yo creo que aquí ya hemos cogido la gema Espérate Sí Vale, ahora tenemos que irnos ¡Qué casualidad Tengo que caer Como voy Ah, vale, estoy sí, por donde siempre. Sí. Vale, vale. Vale, ahora tenemos que ir atrás y coger lo que nos falta. Vamos por aquí, por donde hemos ido antes. Vamos por aquí. Vamos ahí. por aquí, por donde habíamos subido y ahora tenemos que ir a un sitio vale, ahora vamos por aquí y nos metemos aquí, justo aquí vale, y cogemos las gemitas que nos hacen falta, cruzamos vale, subimos por aquí, le damos al cohete que hay arriba, porque este aparte de abajo nos va a venir bien, ahí está Vamos a esto este cohete vas para allá Vale, vamos para allá Perfecto Vale, pues nos falta Alguna gema todavía Ah, vale, la de aquí, sí. Estas es de aquí. Y unas aquí donde están. No, creo que las había cogido, pero no. Falta alguna gema, sí. Antes de regresar nos quedan... Sí, un buen puñado. Yo creo que tiene que estar por aquí el puñado, porque... Bueno, vamos a volver a ver si me las he dejado ahí. Lo más seguro es que sí. Me las haya dejado ahí. por aquí también se puede subir no lo sabía yo ahora me entero vale eh, pues nos queda alguna gema por ahí eh. no veo nada aquí aquí tampoco está todo cogido ah mira una gema ahí vale más 83 gemas, pero eso tampoco es mucho mira, atrás algo me he dejado porque no es normal porque he cogido todo ya a ver, vamos para atrás míralo es que mira el que hay aquí Míralo, claro, esto me he dejado ya. Qué listo soy. Jeje. Vale. vale, eso me lo había dejado, eso empezando por ahí. Y lo siguiente empezando por aquí, vamos a dar a... Este. Pero esto es vida ya. Ya se podido dejar claro aquí empiezo aquí una rana solo como esto que no sé qué es un pollo no sé es como un pollo pero bueno seguimos por aquí no es una rana mirando muy bien vale es que creo que me he dejado algo es que me he dejado algo seguro porque las nueve gemas que me quedan no son normales a mí me falta algo coño a mí me falta algo ¿sabes? a ver nada vamos a ir despacito hasta que la veamos porque esto lo único que nos queda es completar la gema. Una vez completadas las gemas, una vez que lo hayamos hecho, se acabó. Vamos a ir por aquí abajo. A ver, qué nos hemos dejado por aquí. Vamos a ver Sí, ahí arriba tenemos ¿Esto dónde está? Por ahí atrás, por aquí arriba, ¿no? Sí, pues ahí atrás tenemos gemas, ¿eh? Y pueden las nueve Bien, pues vamos a subir Decía yo que Algo me estaba dejando Que no era normal a ver. Me fijo un poco más Aquí abajo, ¿no? Míralas vale. Ahí está ahora las 400 Perfecto Nivel completo al 100% Pues nos vamos a casa Nos vamos a nuestro nivel de siempre Así que volvemos a subir Y volvemos a hacer lo mismo Porque he tenido que coger esas gemas de arte. Vamos por aquí Perfecto, vale Subimos por el remolino este Y perfecto Vuelta a casa Ya tenemos 6.200 Perfecto Vale, pues la aldea fortificada está lista, está con logro. Y no sé cuál nos puede quedar que logro. Cabeza de metal, perfecto, vale. Hay que hacer cabeza de metal, perfecto. Vale, cabeza de metal que... ...está en el otro lado. Pues vas a hacernos perfecto cabeza de metal, ¿vale? Vale, estos son jabalís. Pasado a estos jabalís... Vale, pues vamos a la cabeza de metal. Vale, aquí está. Hay que hacerle perfecto el nivel. Como os son gallinas. ¿sí? sí, sí, sí, son gallinas. Vale, pues hay que hacer este nivel perfecto. Aunque creo que cabeza de metal... Sí, cabeza de metal eh, creo que es el malo final, ¿eh? Creo yo que es el... Sí, por, por enfrentándose... Sí, este es el, nivel, el malo final, ¿eh? Y el último nivel de... De este mundo. Míralo, sí. Vale, vamos por aquí. Hay que hacerlo perfecto, ¿eh? ¿Eh? Me ha tirado otro. Nos estas. Aquí hay uno. Y esto creo que es... Vale, esto es de embestida. Ahí está. Vale, a ver cómo hacemos con el mono. a estos dos de encima. Vamos aquí. Perfecto, muy bien. Vamos por aquí. Vale, eso lo cogemos luego. Vamos por aquí. Por... Eh. ¡Eh! ¡No! por aquí vale estos chiquitines son muy son malos eh yeah. de momento vamos muy bien vale y hay algo espera aquí hay una gema que puede se podía ir vale. subimos por aquí y por aquí claro por aquí no se puede hacer nada tenemos que ir por aquí vale. eh. Eh. ahí está ahí tenemos las dos cuidado con este que lanza de ahí vale. Y aquí un primer dragón. Vale, pero primero tenemos que coger todo eso, Tiene ¿vale? que haber una manera de poder llegar. Pero esto, yo creo que es luego, sí. Luego mejor. Ahora... Ahora no hay manera y no puedo ir por aquí. Vale, pues nos vamos a meter por aquí y vas a abrir el primer dragón. Vamos allá. Sadiki. De metal está deseando conocerte. Atacar los postes de energía cortará su fuente de energía. Ahí está, 51. Vamos Estoy muy bien. Cuidado, eh. Esto baja el hambre. Vale. ¿Eh? vale, aquí ya hemos cogido... vale, nos queda aquí una gema Seguimos camino abajo. Bien. Vale. Cuidado porque este lanza de todo. Va a ser por aquí primero. Vale, aquí está la llave. Bien. Pero bueno, de momento como no tenemos la llave, la llave está. yo no sé dónde está. Vale, vale, vale. Uh, vale. No Ahí está. Perfecto Ya está caído Seguimos, vamos a llegar hasta el final porque aquí hay varios secretos. Bien, vamos a subir por aquí. Y el secreto es este, que hay muchísima gema por aquí. Y allí también. otro secreto, por aquí, creo que es por aquí, no, es no es en un sitio más elevado, sí, vale, ya sé dónde es. sí, sí, nos vamos de aquí, porque hay otro secreto, ah, mira, aquí también se puede, y otro secreto también, además, 281 gemas y bueno y supuestamente aquí por aquí abajo hay otro secreto porque la noite que está déjame salir está ahí estaba ahí Hubiera llegado Pero bueno Vale, pues volvemos a salir por aquí Este nivel cuesta, eh Este es el... Bueno, este no es tan costoso El que fue costoso fue... Otro que vamos a ver ahora Este es por aquí bajamos un poquito, bajamos un poquito de... ahí estoy. vale, aquí es metéis por aquí, aunque os hacéis daño cogemos vida ahí, 16 vidas, ¿vale? Y ahora vamos a ir al otro lado del puente 406, vale, vamos a esto 431 gemas perfecto y aquí la famosa hay salida aquí, aquí, aquí, justo aquí esto es lo que yo quería eso es ¿Cómo va? vale, pues ahora vamos a salir de aquí. Y vamos al cofre que nos van a dar las 500 Por fin por allí pero... ah, vale, por aquí joder, que dios, ¿ves? vale, ahí están las 500 Completo. A full, ¿vale? Peca cien por cien por nos vamos y salimos. No, no, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir de frente. Perfecto. 3.700 tenemos ya Perfecto, vale Podemos lograr el logro porque no, la he, no lo hemos hecho perfecto Y creo que me faltan ya solo dos a ver, espera. Eh. Ese no lo tenemos que volver a hacer. Ciénaga. Bueno, falta la ciénaga. Vale, vamos a la ciénaga. Y vale. sí que la ciénaga me la había hecho. es el, por decirlo así Por decirlo así el por ¿vale? Cuidado con las ranas agresoras, son unas asesinas despiadadas ¿Ranas agresoras? El pantano era antes de la Gracias. Okay.